Este es el baile de carnaval, para que lo bailen. Saludo para el maestro Juan Cruz. Báilele, báilele Carlos Díaz Pero si la máscara pues